De vuelta con ustedes. Sí. Interesante, porque fíjate. Está bonita la campeonata. Está bonita la Chacabana de Amado sí, sí. Rosada. Eh, eh, él eh. hace honor a que él es muy y Siquio tiene más capacidad que Francis para ser síndico. Totalmente. Así, ah, Así sí que creo que... que ha sido, creo que ha sido un exceso de Francis, y le invito no, a que no, no, se retracte haber dicho que Siquio no tiene capacidad para aplicar. Ha mostrado, ha mostrado ningún alcalde y Siquio fue alcalde de Pero esa ley no existía. No existía. Entonces, no creo que él haya tenido ninguna escuela que lo haya proyectado para volver a ser alcalde. Y eso no, lo podemos pero, hacer que él me lo pero diga. Pero si Kio no, o sea, es un excelente no, administrador. No, no, eso no. Pero, eso Dios, no, casi, ah, pero si Kio no. fue el secretario administrativo no, no, no, de la no, no, presidencia, ¿cómo no, no, tú vas no, no, a decir una cosa? No estoy así? diciendo que él no tenga la capacidad de serlo. Okay. Ah, que bueno. en cuanto a la proyección de planificación como lo he planteado... No creo que él lo tenga porque no estaba en, en, en condiciones cuando él fue alcalde. No existía la ley. No, pero por Entonces, eso es lo que hace que se acomoda lo, a los lo okay, tiempos, igual que la que, educación. Y tiene pero, buenos asesores. Claro, pero estos estar... asesores lo que están es planificando cómo resolver el problema de, de salario de sus miembros. Y ahí es que no, se la pierden. No. La mayoría de no, alcaldes no, es una... han perdido la efectividad. Es una especulación piñata. tuya. Ya. Ellos van... van en piñata. Van el en PRD piñata. va a recuperar el ayuntamiento junto al PRM. No, ahora. No, va, va vamos a ver qué es lo que tú tienes no, ahí. Claro. Mira, ¿Qué es lo que yo seguir? quiero enseñarle yo, yo, lo tú, que yo tú, había... Eh, ah, bueno, aquí sí. te trae. Lo que yo le había dicho, la cámara seis. existe en República Dominicana un, una valla... Ay, con o una verja perimetral en una parte de la frontera. Dice, la verja de Malpaso será similar a la del cardistal de Elías sí, Piña, la cual, ustedes pueden ver la foto ahí, sí. y esa tiene 17 kilómetros. Eh, y ahí es? no invirtió un peso República eh, Dominicana. Es un muro de, de, de bloco, con una... Malla ciclónica. Ajá, con, exacto, y con... Y con, ¿cómo se llama esto, esto que le ponen arriba? Sí. Que es como una... Como en malla una de trinchera. trinchera. Es como una trinchera que decir, trinchera. que lo que yo estaba sí. refiriendo, que ya existía la malla y la línea divisoria en 17 kilómetros con un objetivo. Evitar el trasiego de mercancía ilegalmente, sí. el tráfico de personas, el tráfico de armas, de drogas, que en los lugares donde no existe, eso es libre. Sí. Aunque sea inhóspito... Esa, maya, esa, maya, esa eh, eh, línea fronteriza la hizo eh, Haití. Haití. En eso. su proyecto de negocios con República Dominicana. Claro. Es decir, que lo que yo estoy diciendo también. tiene fundamento y está contenido en una realidad. Que el que va a mal pase, Fulvio que le gusta irse por la línea internacional, sí. es evidente. Que ¿Es República. efectiva esa, esa forma? Bueno, lo que pasa es que lo están viendo desde el punto de vista de control comercial yo, y tráfico de mercancías ilegalmente. Yo pude ver que no es efectiva porque... Eh, no, porque pude, está abierto por los lados. Pude observar eh, en horas eh, avanzadas de la noche y de la madrugada que hay cientos y cientos de pasos que no son controlados. Bueno...